Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal, esta vez os traigo este bonito árbol de navidad dorado Tal y como me, pi me pidieron en los comentarios En comentarios me pidieron que hiciera un árbol en 3D que fuera dorado plateado Y he elegido el dorado Tenemos estas pastillas de parafina de 56 que ponemos a fundir A acordaros siempre, fundimos al baño maría y este trocito que ya está coloreado con crayola, después os la enseñar, enseñaré. Y aquí tenemos la esencia, esencia de canela vamos a poner. Es un toque navideño la canela. Y este es el molde, el molde del arbolito. Aquí tenemos, para el tamaño del árbol tenemos esta mecha, que es la mecha universal. Tenemos el barniz dorado. También tenemos este recipiente donde vamos a hacer. Donde lo vamos a teñir. Bien. Vamos a empezar enhebrando la aguja. Una aguja si no tenéis tan larga, pues una aguja de coser lana os valdría. Ya está enhebrada, pasamos por el agujerillo que tiene el molde. Y hasta arriba la mecha. Bien. Cogemos un pincho, ya veis? pinchito de estos y sujetamos la mecha. Atravesamos, situamos en la mitad de, de la oquedad y del agujero y tiramos de la mecha de la parte inferior. Así se va a aguantar nuestra mecha. Bien, creo que va a ser más... Va a sobrar cera, así que voy a quitar Una pastillita Voy a dejar estos dos trozos ya, ya hemos eh, Ya se ha fundido la cera Ahora Que ya apago el fuego Una vez apagado el fuego Le echamos la esencia Unas cuantas gotitas Así Que nos huela a, a canela Y removemos Bien, esta es la crayola que, de la que he utilizado antes, cortamos un trozo y le echamos en la cera Son crayolas de los niños pequeños que utilizan en el cole Bien, ahora con el molde voy a ponerle esta pequeña bandejita eh, para por si perdiera algo de cera Le pongo también un trocito de plastilina donde va a estar el agujero para cercionarnos de que no escape nada y así dejamos montado el, el molde Bien Retiramos la cera del fuego Y vamos vertiendo Un poquito al principio Por si perdiera la cera Pero parece que no Y seguimos eh, vertiendo la cera dentro del molde Así hasta arriba Ahí. Un poquito más Si sí, ya nos llega Bien Como en muchas velas nos ha hecho un agujerito la, la vela Al secarse, ¿no? al endurecerse Y vamos a rellenarlo Vamos a coger un poquito de, de cera líquida Que estoy calentando No hace falta fundirla toda Solo coger una poquita para rellenar este huequetito Y rellenamos esto es muy habitual que pase cuando sobre todo cuando son velas altas y estrechas rellenamos un poquito más si sobresale no pasa nada después recortaremos con un cúter o con un cuchillo así y dejamos dejamos enfriar apagamos ya definitivamente nuestro hornillo no hay frío bien primero cortamos el exceso de mecha. Retiramos mecha, retiramos bandejita, retiramos pincho, cortamos el sobrante de la cera de la parte inferior y vamos a quitarle ahora las gomitas que traía este molde, que lo abriremos. Por aquí se abre nuestro Arbolito de navidad Y con cuidadito Porque esta vez no lo he dejado enfriar una hora Perdón, una hora, una noche Ha enfriado una hora solo Aún puede estar un poquito Blandito ahora asentaremos bien el arbolito y vamos a recortarle el exceso de cera que, que nos sobra en la parte inferior es con un cuchillito Mira, ya nos sale bien así Ahí. queda bien asentada Bien, ahora sí, ahora vamos a preparar el, el barniz, es un barniz especial para velas, Recordar, no vale cualquier barniz, este está preparado para poder eh, encenderse la vela, lo revolvemos bien para que se integren bien las partículas que están en la parte inferior del bote, tenemos todo lo que sea necesario, hasta que no obtenga resistencia. Así más o menos Queda por ahí algo Y ahora sí Retiramos el palito Ya así lo limpiamos Y vamos a pasar a darle un baño Va, En vez de sumergirlo vamos a, a echarle el barniz por encima Por eso esta otra pieza de plástico donde vamos a echar el, el barniz Así para que se... Pase por todos lados el barniz. Que no nos quede ningún... Ningún trocito sin bañar. Esto es mejor que pintarlo, ¿eh? Realmente. Porque no te quedan marquitas ni nada. Retiramos de del recipiente, vamos a hacer una, un, esto, una toallita, una servilleta de cocina, y vamos a posar la velita, para que no nos manche la, la mesa, aunque bueno es muy fácil de sacar esta, este barniz eh, ahora el barniz que, que nos sobra, de vuelta al bote. Bueno, yo he empleado este, que era una, la parte baja de una botella plástica Pero si tenéis otro recipiente parecido Yo es más que nada porque este recipiente de plástico No... Solo va a poder valer para, para eso, para hacer inmersiones de, de, de barniz Ahora, ¿qué vamos a hacer con la mechita? No me da para atarla ahí eh, quería hacerle un lacito pero no Lo corté bastante cortito Voy a cortarla normal Así Y aquí tenéis El arbolito dorado Que me pedíais En En los comentarios Muchas gracias y chao